Hola amigas y amigos del Rincón y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les voy a explicar cómo crear iconos a partir de una imagen en Adobe Illustrator. Al final de este video tutorial ustedes serán capaces de crear iconos como los que ven en pantalla de manera fácil, rápida y sencilla, los cuales podrán exportar desde Adobe Illustrator en formato PNG con el fondo transparente para que estos puedan ser utilizados como el icono de una página web, es decir, un favicon.ico, o podrán ser utilizados como el icono de una aplicación o en lo que ustedes quieran. Empecemos. Lo primero que haré es irme al menú de archivo y voy a crear un documento nuevo. En este caso lo voy a crear para web o les sugiero que lo creen para web. Y un icono generalmente es un archivo eh, el cual sus medidas son iguales tanto de ancho como de alto. En este caso le digo web y le voy a decir que sea de 500 por 500 píxeles. Acá en opciones avanzadas le dejamos el color en RGB, le dejamos la resolución en 72 píxeles por pulgada y le decimos crear. En este caso la resolución no es importante ya que como voy a crear un archivo grande, es decir en este momento lo creé de 500 x 500 píxeles, en el momento de exportar el icono, los iconos se exportan en una resolución o en un tamaño de imagen más pequeño, entonces por eso no hay ningún problema. Luego de tener nuestro archivo totalmente cuadrado o totalmente proporcionado en sus medidas lo primero que haré es colocar una imagen en este caso voy a utilizar esta imagen para utilizar o crear estos estos iconos basados en una imagen les recomiendo muchísimo tratar de utilizar imágenes o fotografías las cuales tengan un fondo plano el cual se pueda eliminar de manera fácil para que el icono tenga una apariencia o para que la imagen la imagen del icono tenga una apariencia como si fuese una ilustración vamos a utilizar en Adobe Illustrator la opción de calco de imagen para hacerlo nos vamos acá a propiedades o también pueden ir al menú ventana y le pueden decir calco de imagen se puede sacar de ambas formas y al darle clic en calco de imagen se nos abre esta ventana de diálogo en la cual ustedes pueden definir cómo quieren que quede ese, ese calco eh, yo en este caso le voy a decir que me creo un calco de imagen de 16 colores le voy a decir OK el inmediatamente empieza a procesar todo esto depende de nuestro procesador que tengamos por eso en algunos casos se puede demorar o puede ser más rápido todo depende de la configuración de nuestros equipos y ya lo tenemos si ustedes quieren le, puede, le pueden reducir un poco la cantidad de colores para que se vea más ilustrado para que no se vea tanto como una imagen ya lo tenemos y luego de esto desde acá le voy a decir expandir para que le voy a decir expandir para que deje de tener el calco de imagen y con ello yo le puedo dar doble clic, ingresar dentro de la imagen ya vectorizada y eliminar el fondo. Si nos quedó un rastro del fondo, vamos a tomar la varita, la herramienta de varita mágica en Adobe Illustrator la cual sirve para seleccionar vectores que tengan un mismo color o similar le voy a dar clic y termino de eliminar el color del fondo me devuelvo porque yo estaba dentro de la vectorización y lo que voy a hacer es reducir el tamaño un poco y ahí ya lo tenemos si ustedes no ven la varita mágica en la herramienta, en la paleta de herramientas, simplemente se van acá. La buscan desde acá y simplemente la arrastran. Dado el caso que no que no esté la varita, en este, en este instante lo, lo quité y aquí lo voy a volver a, a colocar. Dado el caso que no esté aquí, hay algunas herramientas que no... Están acá en la paleta de herramientas, la voy a colocar para que vean cómo se hace y luego la quito. Sin ningún problema, eso se dado que la, que la herramienta de la varita mágica no, no la vean en la, en la paleta, de, en la paleta de, de herramientas. Muy bien, luego de que tenemos ya el tamaño para para que nuestra imagen vectorizada sea un icono, Voy a hacer que el icono tenga una forma de elipse o una forma rectangular. Igual pueden utilizar cualquier forma. En este caso voy a tomar la herramienta de elipse. Le voy a dar clic en seco y le voy a decir que el elipse sea de 490 por 490 píxeles de de ancho le damos ok ahí lo generó vamos a alinearlo al centro a través de la paleta de alinear si no está recuerden menú ventana alinear recuerden activar la opción de alinear con mesa de trabajo le damos clic derecho organizar hacia atrás si quieren le pueden reducir un poquito más el tamaño al a la imagen vectorizada y luego tomamos tomamos este óvalo o este círculo que hemos hecho de base le voy a decir copiar y pegar lo voy a alinear también ahí quedó encima de la imagen vectorizada ese es el, el objetivo con Shift selecciono la imagen vectorizada y le voy a decir Menú Objeto, Máscara de Recorte, Crear. La idea es que quede recortado, por eso dupliqué el círculo para que la imagen no quede por fuera o quede, o quede sangrada. La, la idea es que quede dentro del objeto. Luego de esto le pueden cambiar el color al, al óvalo. En este caso yo le había colocado un color degradado desde acá pueden armar su propio color degradado sin ningún problema y ahí está ahí ya tenemos nuestro nuestro icono ya ya creado si ustedes quieren también lo pueden hacer como les decía con un rectángulo de con las esquinas redondeadas, acá creé una imagen, una mesa de trabajo nueva, voy a, voy a colocar una imagen. Pueden utilizar cualquier imagen, lo importante es que la imagen tenga el fondo con el color uniforme para poderlo eliminar de manera fácil cuando realicemos el, el calco de imagen. Le voy a decir a esta foto de alta fidelidad. Y si ustedes lo ven demasiado foto real, pueden entrar a las opciones de la herramienta y rebajarle un poco los colores. Mientras menos colores le, le coloquen al calco o, o a la vectorización de la imagen, pues obviamente va a procesar más rápido. Y yo creo que se puede dejar ahí, expandir, recuerden siempre hay que expandir, para poder eh, manipular y eliminar el fondo, ingreso dentro de la imagen y le voy a borrar el, el color del fondo. Nos salimos dando doble clic por fuera, devolviéndonos de, desde acá arriba, no hay problema. Y como les he dicho, lo voy a hacer con, con el rectángulo redondeado. Si no lo encuentran acá, igual pueden ir acá y buscarlo. lo pueden hacer del tamaño que quieran lo copiamos y lo pegamos para hacer la máscara de recorte ahí les dejo en la descripción del, del video les dejo el, el link donde enseño a hacer máscaras de recorte en Adobe Illustrator y desde acá le pueden aumentar o reducir el, el radio de las esquinas y ahí ya tenemos y ahí ya tenemos nuestros iconos ya hechos para exportarlo simplemente le digo menú archivo exportar exportar para pantallas seleccionamos la carpeta a la cual queremos exportar voy a crear una carpeta para para guardar los iconos exportados desde acá le voy a decir en escala anchura 32 por 32 píxeles el, el inmediatamente me va, me va a dar la escala total le pueden colocar un sufijo como el que ven acá y en formato PNG. Si ustedes no ven esta opción o ven otras opciones, las pueden borrar desde acá. Le pueden decir añadir escala. Desde acá seleccionan anchura. Desde acá ponen el... El sufijo. Lo importante es que sea en PNG. Y... Lo pueden hacer de 32 por 32 píxeles, no hay problema. Dejémoslo acá de 32. Y le voy a decir exportar mesa de trabajo. Se nos abre y ahí están los iconos exportados.